¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cars. Bueno chicos, hoy toca desbloquear un nuevo coche fusionado Estamos hablando ni más ni menos que este de aquí vale. Necesitábamos un tanque para poder fusionarlo Nos salió en la anterior a, en la anterior apertura que estuvo muy buena Estuvo muy chida chicos Y nada, vamos a fusionarlo Y vamos a jugar con él un poquito, no sé cómo se llama pero lo vamos a ver ahora mismo dejar un like antes de nada chicos ya sabéis que son muy importantes para que este juego crezca en mi canal y así llegar a mucha más gente y bueno vamos a darle y vamos a ver cómo es este nuevo coche en el que necesitábamos que no lo he dicho 5 arietes cinco carros de guerra 5 vagones de guerra y el tanque bueno nada que salga así fácilmente pues estamos hablando de épicas y raras bueno y esa legendaria venga vamos a fusionarlo Sí, quiero fusionar dale dale con cuanta preguntita venga vamos a verlo pues ya está vale tenemos máquina de guerra así se llama este carro fusionado de Clash of Cast. bueno que pone abajo que golpea a los coches desde todas las direcciones. No sé muy bien cómo será. Lo vamos a probar, lo vamos a ver. Bueno, si golpea a todos los coches desde todas las direcciones. Bueno, vamos a meternos en partida y salimos de dudas. Bueno, chicos, os dejo con este pequeño gameplay. Me gustaría que un gran like. Ya lo sabéis, suscribiros si no lo estáis. Ya sabéis, Clash of Cards. en este canal. Bueno, nos vemos en el próximo video. Silent nights recalling you A souvenir of what it could be Pieces of my